Muy buenos días, gracias a Dios por las primeras horas de este día, miércoles 18 de abril del 2018. Yo soy Fulvio Ureña y estaré junto a mis compañeros brindándole el contenido de hoy con noticias locales, análisis nacionales, locales e internacionales y todo el acontecer geopolítico mundial. Hoy tendremos una plancha de la UAS, estará con nosotros aquí, a razón de las elecciones que se, están, que se van a celebrar muy pronto en esta alta casa de estudio. Gracias a Telenor que nos empalma con todo el Nordeste. En nombre de todo el equipo de mañana les extendemos cordiales gracias. A través del Canal 10 para todo el Nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las Heroínas, hasta Samaná,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 para la provincia de los presidentes, Payat, Moca y para todo Estados Unidos en el 1014 a través de Canán y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande a cada dominicano que hace honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, que para el día de hoy nos dice que las condiciones van a estar regidas por la presencia de una vaguada que está localizada en Puerto Rico y está trayendo campos nubosos a nuestra geografía nacional, incidiendo en combinación con un frente frío que viene desde el Atlántico Norte. Esto va a producir nublados con aguaceros y tronadas, hacia varias provincias del país, las cuales algunas de ellas han sido puestas en alerta. Estarán generando humedad e inestabilidad para favorecer la ocurrencia en las primeras horas del día de aguaceros débiles a moderados, siendo fuerte localmente con algunas tormentas eléctricas y ráfagas de viento, Hacia algunas localidades de la región noreste, noreste, sureste, suroeste, cordillera central y zona fronteriza. Debido a estas precipitaciones que se están produciendo, la Oficina Nacional de Metrología ONAMED mantiene alerta ante posibles crecidas o desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas hacia las provincias Dajabón acto mayor, Monte Plata y Elías Piña. En resumen, vaguada y sistema frontal provocando nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Continúan las alertas meteorológicas, temperaturas calurosas, por lo que se recomienda ingerir mucho líquido. Hoy estará medio nublado a nublado, con los aguaceros débiles a moderados, siendo fuertes también en ocasiones, con ráfagas de vientos y también tormentas eléctricas. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir durante el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología. De inmediato, compartir con ustedes la voz de la mañana. para arrancar el viaje. Los antojos. Todos los antojos. El regalo de la abuela y esa cena especial.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 Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Ya tenemos lista la voz de la mañana, pero antes de entrar a ella, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Julio. Gracias al Padre por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolverlo en él. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos a todos porque nos permiten entrar a sus hogares cada mañana en De Mañana de 7 a 9 de la mañana. Francis, la Voz de la Mañana lleva como título hacia el desarrollo de la ciudad. Okay. Escuchemos. Todavía no está lista la Voz de la Mañana. Ok. La gestión del alcalde de Santiago, Abel Martínez, constituye, por el momento, una de las más brillantes de toda la República Dominicana. Con rotundo éxito, ha logrado la recuperación de espacios públicos, así como el acondicionamiento de aceras con y la efectiva recogida de desechos sólidos en toda la ciudad. Sumado a todo esto, se incluye la instalación de cámaras de seguridad en distintas áreas de este municipio, que son monitoreadas a través del Centro de Mando y Control, inaugurado en marzo del presente año, y el cual, dará soporte al sistema 911 también se instaló un botón de pánico en el área monumental el cual puede ser oprimido por cualquier persona en caso de emergencia activando así una llamada rápida al personal de seguridad policial de las que siempre permanecen en la zona conjuntamente con todo esto la alcaldía de santiago mostró unas cuatro máquinas barredoras que dan servicio en la zona con el objetivo de mantener limpias las avenidas principales con un gasto mínimo en el uso de materiales de limpieza porque no utilizan fundas para la recolección de basura, así como de personal humano por poder ser operado por una sola persona. Visto esto, es evidente que la Alcaldía de Santiago se encamina de forma vertiginosa hacia el desarrollo de la ciudad. Bueno, gracias a la voz de la mañana que nos trae y nos refresca que hay referentes en administraciones cercanas de municipios, como es el caso del municipio de Santiago, que no solamente sabemos que tiene una vasta extensión territorial y poblacional que le permite tener una mayor Entrada mensual por parte del Estado A través de la ley 166 Pero es que los ayuntamientos Su diseño desde el origen Cuando el Patricio Juan Pablo Duarte Pensó en esa república Dio como resultado el cuarto poder Que es el municipio o los ayuntamientos Y qué bueno que en tiempos como estos donde precisamente ayer teníamos debatiendo el tema de la falta de transparencia en Pimentel, como lo que ha sucedido en San Francisco, en el propio Santiago, pese a todo eso hay referentes importantes de buena gestión y de gestión que establece que con voluntad y buen juicio, lo poco que llega o lo poco que tienen, lo pueden emplear de forma positiva, altruista, hacia el desarrollo de la ciudad. Santiago es un referente, vuelvo y repito, de buen hacer, de buen eh, edificar, y no estamos hablando de obras grises, Estamos hablando de tecnología, de autos y, y de y si reglas. Tú, y si tú pones a, te pones a observar, no son cosas tan difíciles, no son es difícil. cosas sencillas. Reglas. Por ejemplo, el caso de las barredoras uh -huh. es un caso sumamente sencillo porque simplemente es hacer una licitación y adquirir una o dos, ¿verdad? Y el caso de las cámaras que va asociado con la seguridad y el botón de pánico, todas esas acciones con las cámaras son acciones encaminadas a un mismo fin, seguridad. Tú tienes los guardias municipales, los policías municipales bien vestidos, tú los tienes incluso hasta con chalecos, antibalas, tú los tienes eh, bien montados en motores y otros en camionetas. Entonces, ese servicio con un centro... ...de acopio de las informaciones que traen la cámara... ...que envían las cámaras... ...conectado con el 911... ...conectado con la policía... ...y así está el botón de pánico... ...conectado con esas instituciones de seguridad... ...todas las acciones encaminadas a un fin... ...y eso es lo que hace la eficiencia... ...porque porque no hay disgregación... particulares de una cosa tirada allí... ...otra allá, sino organizada... Tenemos problemas con la seguridad, vamos a encaminarnos hacia ese objetivo. ¿Qué puede hacer el ayuntamiento? Vamos a recuperar los espacios públicos, vamos a recaudar más dinero de los letreros que andan por ahí que no pagan. Vamos entonces con eso a poner cámaras, vamos a poner botón de pánico, vamos a vestir a la, a la policía municipal, a darle motores, a darle camionetas, vamos a hacer un centro de informática, que nos lleguen las informaciones y vamos a conectarlo con el 911 ¿Qué resultado? Mejor seguridad Yo entiendo que pese a todo lo que hemos vivido como munícipes de de San Francisco de Macorís hemos podido darnos cuenta que, que hemos tenido oportunidades brillantes de bien emplear los recursos, los pocos recursos que tenemos, y te voy a decir algo Fulvio si hay algo que aquí se puede exhibir es que hay una sociedad que ha ido entendiendo el compromiso que tiene y de su aporte para la sostenibilidad del propio municipio, ya que cumple, paga las tasas, eso se, puede refleja, se refleja en lo que son los, los ingresos propios del municipio. Obviamente que debemos de reorientar y yo muchas veces me pregunto, cuando hablamos entonces de de captar recursos para reinvertir, previo debe existir una especie de línea gráfica para simular lo que quiero o extrapolar, que tenga precisamente consistencia el color con que usted dirige la administración. ¿Por qué esto le digo? Porque no... No basta con que se pueda hacer algún esfuerzo en buscar más recursos. Cuando usted tiene un recurso fijo que le llega por la ley 166 y no nos muestra voluntad, ni dirección, ni mucho menos una vía de desarrollo para la ciudad. No la tenemos, no tengo referente. No tengo referente de construir, aunque en otros casos... En San Francisco de Macorís puedo identificar que ciertamente tuvimos una, una, un despliegue de intención y de buen hacer con respecto a retirar los letreros cruzacalles y que y obstaculizan la vista para el ciudadano, que yo aquí le di el visto bueno en el sentido de que era necesario hacia, mí, hacia mucho e tiempo. Ese plan ha sido decir. Es decir que la visual de la ciudad ha cambiado Totalmente. y es justo reconocer. Eso es un referente de envía de desarrollo. Pero es la inversión? que hay que hacer? Eso lo invirtió el pueblo, el comerciante que tenía su letrero y decidió, y junto al ayuntamiento lo retiran y lo colocan frente o encima de su de su propiedad. Es un buen momento Francis para retomar el caso de la seguridad ciudadana. Pero claro porque lo hemos hecho y, de, y luego se han retirado Desde la municipalidad se destinen esfuerzos voluntades, recursos para que las cámaras el centro de, informa, de, de información de esas cámaras y también las conexiones con la policía nacional y la misma policía municipal puedan ser dotadas de las herramientas para ser más eficientes este mecanismo de seguridad. Y el otro mecanismo que hemos visto que ha tenido intención la administración es la de procurar una recogida de basura y disposición final y manejo del vertedero a cielo abierto. Pero es suficiente. Tomemos como referente a Santiago y lo poco que ha, lo mucho que ha hecho con tan poco bueno, así iniciamos de mañana con esta voz de la mañana, llamándole y diciéndole necesitamos una ciudad vislumbrada hacia el desarrollo quédese ahí hay más contenido en de mañana ¿De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 Y recomendarles que si usted quiere un vehículo como nuevecito recién importado, cualquier marca que usted quiera, jipetas y carros, como nueva, el dealer que usted tiene que buscar es Gordo Automol. El dealer que llegó para montarte con calidad, para montarte bien. El Gordo Automol, usted va a encontrar todas las facilidades. Corra. A la avenida Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo y busque al gordo. El gordo lo va a atender con amabilidad. Llámelo al teléfono 809-294-3090. El gordo automóvil, el dealer que te monta bien. Bueno, y ya parece se que Vladi viene en gordo porque viene La rápido. música, ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. De mañana. Hermanos del alma, Francis. Buenos días, Fulvio. ¿Cómo está, hermano? Aquí ustedes, presente. A ustedes bendiciones. Es que yo lo quiero ver llegar en una jipeta del Gordo por allá. Que Dios te oiga. El rancho Don Andrés. <risa> Imagínense ustedes los dos llegando ahí, Fulvio por un lado y Francis por el otro. Claro, ustedes tienen vehículos ya, ¿verdad? Pero buscar otro vehículo por allá en Gordo. Vale la pena. En Rancho Don Andrés, porque miren, miren, miren ese lugar, señores. Miren por qué hay, es que hay que llegar en un vehículo de Gordo autobús. Ahí está, señores, miren esto, miren, miren lo que es Don Andrés Bar Restaurant. Del kilómetro 7 de la carretera San Francisco de Macorís-Nagua, por allá en Llaves. Ahí está, ya abrió sus puertas El lugar que llegó para quedarse en toda la región Don Andrés Bar-Restaurant Así que visítalo para que vea de qué te hablo Don Andrés Bar-Restaurant El ambiente que llegó para quedarse aquí en San Francisco de Macorís Don Andrés Bar-Restaurant, señores Ahí está el prodigio cuando estuvo animando el pasado Día 14, carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en el kilómetro 7, en Llaves. Don Andrés, bar, restaurante. Miren, señores, entrando en materia de noticias en el ámbito regional local, vamos por Villarriba, donde por allá el alcalde de Villarriba, Leo Carola, ha denunciado que la ola delincuencial está arropando esa zona. Al mismo tiempo pide la intervención del Estado para combatir este mal que afecta a toda nuestra sociedad. Escuchemos. Hay que, hay que alertar a la ciudadanía, a la familia, eh, porque la, la situación es preocupante, es preocupante. Eh, no podemos salir de nuestras casas si no salimos con el temor de que nos pueden atracar, que nos pueden matar. Eh, no sé si te enteraste... Eh, antes de ayer, creo que fue, si mal no me equivoco, en el municipio de Arenoso, ahí, eh, mataron un camionero con un camión de arroz para, entiendo que para asaltarlo, para quitarle el arroz. Eh, y son muchos los, los casos que se dan a diario, eh, quitándole celulares, eh, carteras, y yo creo que todos debemos intervenir en esa situación, porque es un problema que nos está afectando a la, a la ciudadanía en sentido general. está Leo Carola? Es el alcalde del municipio de Villarriba Miren, asaltan a abogada y la despojan de sus pertenencias La licenciada Iluminada Inver Narra cómo desaprensivos La despojaron de sus pertenencias Escuchemos entonces las declaraciones de Iluminada Víctima de atraco Adelante Yo estaba desmontándome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 Hablábamos días atrás de maestras atracadas, hoy hablamos ya de abogadas, de abogados. Increíble, está azotando ese mal nuestra sociedad. Miren, la alcaldía de San Francisco de Macorís repara calles, construye aceras y contenes en el sector Los Jardines. Tercera etapa. Hasta el momento en que los equipos por allá realizaban los trabajos correspondientes, Supervisados eh, por el mismo alcalde, Alex Díaz Ahí está, vamos entonces a escuchar sus declaraciones Adelante Nunca había llegado la mano amiga de, del gobierno municipal Y entonces mire usted estas calzadas que se las hicimos en el presupuesto del año pasado Continuamos con calzadas y con tenis Y también ven ustedes nuestro Gredar que está trabajando para... Eh, solucionar el problema que ellos tienen acá de que el camino es intransitable, mucho lodo cuando cae una llovizna es imposible y vamos ahora a echarle un material eh, azul un material muy bueno que ha sido donado no le va a costar un centavo al ayuntamiento solo que el combustible y es un material que nosotros gracias a Dios hemos estado consiguiendo en unas minas que nos ha permitido la naturaleza y que hemos podido consensuar, por lo que nosotros esperamos no solo este, esta tercera etapa sino seguimos a la segunda etapa, seguimos directo. ...de Macorís, Alex Díaz, ¿y qué dicen los moradores de los jardines en la tercera etapa sobre los trabajos que se realizan por allá? Veamos. Bastante rico estamos bien Porque ustedes se han acuidado de uno Porque estábamos alejados de todo Pero ya estamos bastante alegres Bueno, buenazo ¿Está bien esto? Oh, ¿Cómo no va a estar bien? Bueno, si lo hacen que se vea 100% está bien Lo creamos que sí, que puede ser posible Que sea bueno Indiscutiblemente que nunca hubiesen imaginado Que la tercera etapa de los jardines iba a contar con sus aceras, que iban a contar con una calle que ya le están trabajando para tirarle un buen material y el cuidado. Yo quiero aclarar algo, muchas personas dicen que esta comunidad está llena de delincuentes y eso es muy erróneo. Porque aquí como ustedes pueden ver el humilde es trabajador y ustedes pueden ver todas las casas que se están construyendo por aquí también. Nosotros nos sentimos felices. Pero gracias a Dios que Ale se amarró los pantalones y no, no mandó sino que, que vino él mismo. Desde madrugada aquí estaba. Que así es que los hombres deben trabajar. Bueno, señores, ahí está, ¿eh? los moradores de por allá valorando esto en los jardines. La policía ocupa decenas de motocicletas durante operativo en San Francisco de Macorís. Ahí está, señores, la gran cantidad de motocicletas que siguen llegando. Todo esto forma parte, según el general Suardit Correa, de combatir la delincuencia. Escuchemos. Después de haber hecho una ardua labor de inteligencia, hemos realizado un operativo focalizado en la región noreste, lo que es San Francisco de Macorís, eh, Nagua, eh, Samaná, La Terrena y, y aquí la provincia hermana Mirabal, con sus respectivos municipios y distritos municipales. Eh, hasta ahora tenemos ocupadas varias armas de fuego ilegales, eh, tenemos ocupado varias, eh, varias motocicletas sin documentos, las cuales la vamos a depurar. Tenemos ocupado chalecos, hemos ocupado eh, sustancias controladas, drogas, eh, marihuana, polvo, que posiblemente cocaína, y tenemos unas 10 o 12 eh, personas eh, presas con órdenes de arresto que estaban siendo buscados por robo, por atraco y por violencia intrafamiliar. Bueno, ahí están ¿eh? las declaraciones del general Lewin Suardit Correa. Grupos populares sostienen encuentro con el gobernador de la provincia de Duarte. Recuerden ustedes que hay una convocatoria a huelga para el 24. Así que ahí está en el despacho del gobernador el momento en que los bloques, el bloque de organizaciones sociales de San Francisco de Macorís se encontró con el gobernador Juan de Dios Ortega, dirigente popular. Vamos a escucharlo. Adelante. Pero la realidad, nosotros asumimos responsabilidad como responsables socialmente que somos de defender a su intereses. Yo tengo mis problemas resueltos y se lo he dicho a ellos. Y esto al frente es a ellos. A nosotros nos anima el mínimo interés por eh, hacer jornada de lucha, por hacerlo simple y llanamente. Es por ser solidarios porque se haga justicia. Frente al abandono que, se le ha, que le ha dado este gobierno a los principales sectores, de este pueblo. Es por eso que estamos aquí. Y es por eso entonces que después de escucharlos a ustedes, consultamos con ellos. Yo me debo a ellos. Porque ellos fue que me eligieron una asamblea. Con con estatutos y todo eso. Con un movimiento innovador que surge ahora. Y que lamentablemente para muchos sectores es que nosotros hayamos asumido este método de lucha. Porque no encontramos otro. En sentido general, hay que decir que ese grupo popular. Ese nuevo movimiento, ¿verdad? Según dice Juan de Dios, ratifica el llamado a huelga para el 24 en todo San Francisco de Macorís. El movimiento social y popular se desliga de ese llamado a huelga. Odilín Morel, presidenta de la Unión de Junta de Vecinos, informa. Adelante. No estamos en ese llamado.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 Sabrá que nosotros, la coordinación, llámese Unión de Junta, llámese Falpo, Mamatingó, entre otras organizaciones, Felabel eh, y otras, eh, no estamos convocando a este llamado a huelga. Se desliga entonces el movimiento social y popular de esa convocatoria a huelga para el 24. Miren, dice, es falsa la información de la presencia de mosca de mediterráneo en la región del nordeste. Así lo dio a conocer Ramón Padilla, quien es el director de agricultura en la región del noreste. Escuchemos entonces sus declaraciones. Adelante. Durante prácticamente dos años, estuvimos trabajando con mosca de mediterráneo, colocando trampas con feromonas.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 Aquí están las declaraciones de padilla quien es el director regional de agricultura el agua número uno en consumo de todos los nordestanos agua randy line 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio de domicilio la número uno en preferencia es agua randy Live, exquisita Y decirle a todos ustedes que el ambiente más acogedor de toda la región llegó para quedarse Don Andrés Bar Restaurant En el kilómetro 7 de la carretera San Francisco de Macorís-Nagua en Llaves Increíble este ambiente, así que pase por allá para que disfrute Para que conozca las instalaciones de este moderno centro Que llegó para quedarse Don Andrés Bar Restaurante. En la, red, en la carretera San Francisco de Macorís, Nagua. Ahí en la comunidad de llaves Don Andrés Bar Restaurante. ¡Qué bueno! No hay tiempo para más. Gracias por haber estado con nosotros. Si el Todopoderoso lo permite, mañana estaremos aquí de nuevo. Hermanos, Fulvio Francis. ¡Vuelvo con ustedes! ¡Bye, bye! Gracias. Muchísimas gracias, Vladi. un parte de fíjate, bien amplios, Francis. Bastante. Pero antes hay que invitar a ir a, a, a, a ver a Don Andrés, pero en el Gordo Automóvil, <risa> <risa> en una jipeta bien montada, en un carro recién importado, como nuevecito, usted lo puede encontrar en el dealer que llegó para montarte bien, en el dealer que llegó para montarte con calidad, Todas las marcas de carros, todas las marcas de jipetas y las mejores condiciones. El Gordo Automall, salida Santo Domingo, carretera Antonio Guzmán Fernández, el dealer que llegó para montarte como tú te los mereces. Gordo Automall es el dealer que te permite a ti caminar seguro en las calles de República Dominicana. Llámalo al 809-294-3090. Gordo automol. El dealer que te monta bien. qué bien, te monta bien. Mira, felicitar a todos los locutores en este día. Hoy es día del locutor. Y en especial a mi madre, que es la primera locutora sí, sí, de sí, sí. esta heroica ciudad. Lourdes Sánchez de Rodríguez, con ella, bueno, yo soy locutor, tengo... Felicidades en tu día, Francis, también. Y bien ganado y a Lourdes Sánchez también y a Doña Lourdes Tremenda y a, con locutora. ello a, a Tito Martí al círculo locutores de la de San Francisco de Macorís que hoy tendrán un, un evento un agasajo y donde dentro de otras cosas se le va a hacer un reconocimiento a Doña Lourdes Sánchez de Lourdes. <ríe> ya, ya. A, con él también dar a recibo del movimiento verde revolucionario hacen un manifiesto donde plantean desde el año 1844 a la fecha del 78 cuando termina lo que ellos llaman la dictadura de los 12 años, pero hacen un recuento y parece que le faltó también dejar atrás o pedir perdón a él que era parte de a, a Silvestre que era parte del gobierno de don Antonio Guzmán y luego del Salvador Jorge Blanco por el 24 de abril de ese año, del 84, que fue una, un dolor nacional por las tantas muertes que produjo esa poblada ese día. Faltó eso, Silvestre. Y él promueve, ellos promueven que hay un surgimiento del gobierno revolucionario socialista democrático que tenga como eje programático el desarrollo de la producción agropecuaria, la educación, la salud, la justicia, la seguridad ciudadana y todo lo que pro propenda a, a mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano. Dicen en su manifiesto que es hora de dejar guardado la el baúl de la historia, el sectarismo, el vanguardismo y el protagonismo para cumplir las tareas inconclusas de nuestros héroes próceres y mártires de la nación quienes desde el cielo claman por la felicidad de este sufrido país. Silvestre Abreu, presidente. Ahí bueno. está. Francis, muchas noticias. Una de ellas, la noticia que eh, declaramos aquí sobre la mosca del Mediterráneo. En una de Ay, nuestras, des, ¿Desmiente ayer? El... En una de nuestras intervenciones dijimos que era necesario investigar porque fue detectada en una finca de Atillo. Hay que investigar. Entonces el director regional de agricultura, mi amigo Padilla, ha aprendido mucho a hablar como los funcionarios. Lo más importante es que se investigue, hermano Padilla, mi amigo, que se investigue. Mi colega. De Lede colega. Por lo menos que me muestren una unidad de trampa en todo el nordeste instalada aquí con feromonas para, como atrayente del macho de la mosca, por lo menos una unidad que me muestren o no que me muestren, que la instalen, investiguen primero, no tienen combustible ni siquiera para andar en el campo, por lo menos pongan unidades, es, es cierto que sabemos que están llenos de botellas, que no hay para nada, pero por lo menos hay que ser un poco responsables, investiguen a ver si eso es así. Sí, vamos a oír una llamada que nos llega de un amable televidente. Buenos días. gracias. Bien. Bien, gracias. Gracia. Qué bueno. Fíjense, ayer, ustedes eh, oh, estuvieron ahí, eh, yo hace tiempo, por estos medios, diciendo sí. y de la situación de que lo Ayer, ayer. Sí, a Luisito, el sí. político no puede desligarse de eso. Usted está y estaba. Es lamentable que el pueblo, los pueblos, los partidos políticos no eh, están tomando en consideración la capacidad de la persona para llevarlo a los cargos. Pues eso le está haciendo un daño tremendo. Y eso se va a ver en las próximas elecciones en las que vendrán que hay un disgusto, hay una, va una tensión tremenda por esa situación. Porque le están imponiendo hombres y mujeres en los cargos a los pueblos que lo que están es destrozando la, la humanidad, la estructura de esos pueblos. Son personas que son inmorales, personas incapaces, hasta para ponerse unos zapatos, y lo digo así porque conozco bien la situación de Pimentel, Hace mucho que vengo diciéndolo. Eso no puede quedarse en dos personas que se fueron para Nueva York. Eso no puede ser así. Pimentel, hay que decir, por lo menos de 20 años acá, yo no sé cuánto, dónde está el dinero que entra el ayuntamiento de Pimentel? Estamos hablando de casi 3 millones de pesos, si lo, si lo tomamos desde que Luisito salió hasta la fecha. El ayuntamiento de Pimentel tiene que tener más de 200 millones de pesos en banco. Dios mío. Eso sí, tú me lo prometes, lo que le entra. ...para venir con esta situación ahora... ...lástima que el pueblo de Timentel esté durmiendo... ...porque es un pueblo de borrachos... ...yo lo digo responsablemente... ...ahí lo que hace es que hay mucho vicio ...y nadie se preocupa por nada... ...el pueblo de Timentel está a ...vayan a mi no. Timentel... Julio, va. ...gracias... Bueno, ...muchísimas gracias doctor... Bueno, ...muchísimas un gracias amplio, doctor... ...un amplio eh, desarrollo del tema... ...ya tendremos... ...un movimiento que lucha por Pimentel aquí, quien tiene una posición parecida a la suya y van a venir a desglosarlo con documentos, puesto que ellos se están proveyendo de esa documentación y vamos a seguirle dando seguimiento. Por otra parte, Francis, la delincuencia sigue haciendo bueno. de la suya. El síndico de Villarriba llama a, a, y pide ayuda para combatir la delincuencia en la zona. Y aquí en San Francisco de Macorís... Ahora una abogada atracada, sí. le quitan todo lo que llevaba encima. Bueno, Y frente a la oficialada. Y frente a la oficialada. Que hay siempre mucha gente. Dice ahora entonces el general que está depuesto aquí en la dirección nordeste, que están cogiendo motores en una redada que están haciendo, porque esa es la principal foco de delincuencia. Bueno, el, la motofobia es una realidad. Y muchos de estos motor, de estos individuos acome, Cometen sus fechorías En un vehículo, de, en un motor Vamos a escuchar otra llamada Buenos días Buenos días Ah bueno, que nos llame nuevamente Que es importante su llamada Mira, otra cosa Voy a venir aquí a lo municipal A mí me preocupa mucho ver al alcalde Que aunque hace el Gala de que está trabajando y todo, pero es advertirle al alcalde que la inversión municipal debe ser un poco cuidadosa, porque usted está invirtiendo y sembrando cemento en zonas que fueron ocupadas y que producto de la irresponsabilidad histórica de los políticos y de los gobiernos no le han puesto carácter a evitar que se desarrollen barriadas en zonas cuyos terrenos son ajenos. Y me da pena, y este fue mi, el mismo discurso mío cuando yo fui regidor, cada vez que Félix o sea, Rodríguez... ¿Ese terreno de los jardines son ajenos? Todos esos terrenos fueron ocupados. Posiblemente hayan algunos que ya se estén regularizando porque le están comprando a los familiares de esos terrenos. Posible. No, ya tiene un proceso de urbanización No, eso no es urbanización, eso es eso es ocupación que se ha desarrollado y han construido y a, y a través de los años se ha convertido en un barrio pero Entonces ese barrio demanda bienes y servicios Bueno, ya. ahí es que está la irresponsabilidad de los, de los gobiernos que han permitido que eso suceda pero jamás van a tener título, ni van a prescribir porque ocupen, porque hagan casa eso es una realidad, entonces, no es en contra de la población. Entonces, ¿qué hacer con la demanda? Bueno, hacer bueno el ayuntamiento de San Francisco de Macorís siempre ha sido incumplidor. ¿Tú me entiendes? Eso es populismo lo que está haciendo Alex. ¿Tú ves? Bueno, para ello no, porque eso es resolver la bueno, necesidad. Bueno, pero seguimos tapando el sol con un dedo porque buenos es días, ilegal. Buenos días, vamos a ver. Y es una inversión ilegal. Vamos a escuchar este contacto. Muy buenos días. Sí, a usted sobre eso que quería hablar. ¿Cómo o no? sea, yo creo que, como que no, eso no es noticia. No es, es tapar noticia. Tapar hoyo y arreglar calle. yo creo que es una responsabilidad, tanto del ayuntamiento como de gobierno. De yo creo gobierno. que eso no es noticia, creo yo. Bueno, muchísimas gracias. Ese es su punto Pero de vista. este es tu punto de vista. Y yo lo que estoy advirtiendo es que el ayuntamiento tiene que ser cuidadoso cuando invierte y siembra terreno. Ah, que le arreglen la calle de lo que ya ellos mismos hicieron en una trocha. Eso es otra cosa, pero sembrar y hacer... ¿Tú me entiendes? Bueno, hay que tener cuidado en la inversión. Hay, hay un pública. diseño de calles ahí que vino desde atrás. Bueno, Fulvio, eh, pero... Y hay una serie de demandas sociales ahí. Sí. De energía, que ya tienen... Pues mira, energía, mira, ¿tú sabes qué fue lo que yo propuse? Entonces el gobierno le puso energía, Francis. ¿Tú sabes lo que yo propuse? ¿Tú sabes lo que yo propuse? Sí, es que hay una irresponsabilidad de los gobiernos. Yo lo dije. ¿Tú sabes lo que yo propuse? sea que no, fue lo, no fueron los dueños que, de, que explotaron eso en urbanización? No, no, no. ¿Eh? Y tú lo justificas bueno, eso. No, eso es no, ilegal. No, no, no. Que ya, Entonces, ya que están asentados... Bueno, y vemos una escuela también porque es un asunto sí, hay, de, hay de violación constante. Hay todo ahí. Pero hay que hacerle sentir a la gente sí. que no se puede vivir en un estado social, democrático y de derecho cuando por otro lado la misma sociedad vive ilegalmente sí, entonces pero, yo propuse que se hiciera un plan de regularización de esos terrenos con los dueños que favoreciera ya porque entonces tendríamos una situación social que favoreciera sí, eso lo, a la titulación vamos a escuchar otro, otro contacto muy buenos días ah, buenos días, buenos días. ¿Cómo bien gracias bien. a Dios ok gracias eh, pues, sí, yo pienso que si esos terrenos son ajenos, desde el principio deberían de haber, o debería ser puesto para que la gente construyeran ahí. Porque no es fácil para que usted haya gastado su sudor, su dinero, para obtener un techo. Y que de buenas a primeras le aparezcan con que ya eso es ajeno y que hay que desalojar sí, a toda esa gente. Sí. Eso yo no lo veo bien, porque hay mucha gente que no lo necesitan, pero hay otro que sí lo necesitan. Sí, sí. Entonces yo pienso que eso tiene que tener un, un, una, una un cosa, control. Un control. Que pero, si eso es ajeno, que desde de, el gobierno, sea quien sea, se pare de frente y le diga eso no sí. se puede, le vamos a ubicar en Taisito, le vamos a comprar a los pero, dueños para que ustedes se ubiquen, pero eso es ajeno, eso no se puede ¿eh? tomar así. Porque no es fácil, después usted ha perdido su sudor, su vida y su sí. fuerza en un terreno haciendo su lío para tener su ranchito. Excelente. Que primeras y se lo derriben como muchas veces yo he visto yo, que ha pasado. Diga, casa buena, casa buena que han derribado. Dígame su nombre, señora, su nombre. El real, en Lécita, Ah, ok, ok, muchas okay. gracias. Okay. El, el asunto es que el gobierno lo hace legítimo. Les construye escuelas, le lleva eh, electricidad. ¿Tú sabes quién le compró el gobierno para hacer esa escuela? Le al dueño de la tierra. Le traza, pero el gobierno le, le está haciendo legítimo el asentamiento. Le traza las calles. Por otra parte, Fernando. Pero sigue lo de. Tú, tú tienes que defender lo que tú entiendas, pero lo que debemos es de criticar. No es por criticar a Alex. Yo no estoy no, criticando no, no. a Alex es que el ayuntamiento tiene que, tiene que tener cuidado en la inversión. Feli lo hacía, y yo se lo criticaba, pero, Francia, pero no, no aparecía de frente. Esas personas, como Junta de Vecinos, como sociedad, empiezan a demandar bienes y servicios. Ahí es que está, que tenemos que Algo poner Agua, luz, resolverlo. teléfono, escuelas, uh -huh. calles, aceras contenes y una hey. serie de cosas. Entonces, lo vamos a dejar así. Hay que buscar una solución. La solución, un gobierno responsable hacer legítimo esos terrenos, pero ya lo están haciendo con las construcciones que están Ya lo están haciendo. Por otra parte, Francis, los grupos populares se reunieron, una parte de ellos, se reunieron con el gobernador. Ellos ratifican el llamado a paro para el 24 de este mes de abril. En esa reunión con el gobernador eh, expresaron que usan este método de lucha porque no tienen otra alternativa. Una serie de son reivindicaciones injusto. Son injusto. que están pidiendo hace mucho tiempo y no se las han Son injustos. Entre ellos el puente de Ugamba, el puente de La Ribera, el otro Fulvio. puente de Vistelvalle Fulvio. y una serie de Lúsame cosas. Tinte, son injustos. El profesor es injusto haciendo una huelga. ¿Y por qué? Porque este es el país de la maravilla, aquí no pasa nada de lo que ellos están reclamando. Ah, aquí no pasa nada. Entonces, se ratifica el paro. Por otra parte, el falpo se desliga. El, Farco, el Falpo y la Unión de Juntas de Vecinos se desliga, lo que evidencia Pero manca, yo pensaba una, que el Falpo estaba. una lamentable división entre los grupos populares en San Francisco de Macorís, el Falpo y la Unión de Juntas de Vecinos y Mamá Tingó, una división, por una parte si no es el Falpo que convoca no, no se une a nadie, si es otra persona que convoca, entonces sí se va. <risa> lo ha hecho dos veces. Sí, lo ha hecho dos veces. Buenos días, vamos a recibir sí. esta llamada. Buenos, buenos días. días. Buenos días, buenos días, Francis. Es eh, eh, tú tienes toda la razón con tu comentario sobre las invasiones de, de, de terreno aquí mm. en San Francisco de Macorís. Ah, yo siempre he, he comentado que eso da pena en la entrada de la universidad, de la, de la UCI, Sí. Eh, oye, un, una de las instituciones que Si permiten que ese asentamiento Va a ser un desastre eso, escúchame que te interrumpa Si permiten que eso se desarrolle Y que adquiera lo que dice Fulvio Que ya lo han aceptado Va a ser un desastre la entrada a la universidad Claro, porque es que ellos van a demandar Servicio, él tiene razón claro. demandar, Y eso es lo que puede permitir es que arrabalicen esa zona, eso da es la pena como están haciendo todas esas casuchas, y no es porque sean casuchas, porque quizás ellos no pueden hacer otras cosa, decir, hasta ahí llegan sus recursos, pero esa entrada no se puede dejar arrabalizar. ¿Y tú sabes qué? Que esos son los primeros que llegan y hacen el asentamiento, luego los venden y se van de ahí, siguen para otro lado. Sí. Ahí es que están y, y infelices con dos o tres pesitos, invierten en su casita y se, y se enfrentan entonces a los problemas entonces, que aquellos dejaron. Desde el ayuntamiento... O las autoridades municipales Eso debe... tenemos que todo el mundo sí. eh, eh, eh, eh, ponernos. Eh, Enfrentar, ponernos de acuerdo Porque realmente sí. nos van a bañar la institución Una institución que nos identifica A todos los macorizanos sí, sí, así Eso es, es así. Okay. Saludar, Vamos a saludar a, a los amables televidentes Del WhatsApp Ya tenemos aquí William Hernández Quien felicita A todos los locutores En su día nacional en especial nuestro respeto a los valiosos comunicadores franco quienes con su gran responsabilidad de esencia nos informan, educan y orientan a través de la magia de la radio y de la televisión. Felicidades locutores en su día. Gracias, William. Juan Díaz nos envía entonces un video que luego veremos en, desde Nueva York. Juan Día, Patterson, New York Gracias a, la, a los dominicanos Que Fulvio siempre hace sus salutaciones claro. En otras latitudes sí. Gracias por estar ahí Juan Siempre con nosotros Y Belice Pantaleón Francis me tuve que someter A una cirugía de corazón abierto Dios mío A nuestra querida amiga Que Dios te dé la recuperación necesaria para que conserve tu salud Y Belice Pantaleón de Salcedo Siempre ha sido A televidente nuestra Eugenio Reyes Regidor Le Leandro Acosta dice Que el alcalde Martín Rosa No tiene capacidad Bueno, ahí está Leandro de Pimentel Wilson Marcelino nos envía Una postal de felicitaciones Su micrófono Sin tu voz no sería más que un micrófono. Feliz día del locutor, qué interesante. Jonathan Ríos, de San Francisco, buenos días usted. Todavía no logro entender cómo las otras organizaciones de lucha no apoyan a este paro de huelgario si están pidiendo lo mismo como se ve que se manejan intereses propios de cada organización huelgaria. ¿Cómo, que amane ¿Cómo se han manejado, se maneja la economía al parecer? Bueno, esa es una pregunta que nos las hicimos aquí. María de del Carmen Tejada, San Francisco, feliz miércoles. Que la bendición de Dios esté contigo en cada instante del día. Gracias, igual. También Ernesto Díaz, San Francisco, buenos días de mañana. Yo no critico que el alcalde arregle las calles de los jardines pero que se acuerde de otros barrios que tienen más tiempo sin cumplir lo que prometió en el residencial Las Colinas del Nordeste. Ahí está la gente reaccionando. Profesor Jean Paredes, buenos días mi gente, felicidades a todos los locutores en su día, especialmente los, los que elaboran de mañana, Fulvio, Francis, Raquel, bendiciones, igual para ti Jean Nuestras felicitaciones, señores, regresamos en breve, no se muevan que tenemos más contenido.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 Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Y es el momento de darle la bienvenida a nuestra querida compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Buenos días, hermano, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo gracias te a Dios. Felicidades en Gracias, el día gracias. Tú también lo estás ejerciendo aquí. Días. Hola, buenos días. Ya déjame darte mi, mi mano. Ustedes también aman la televidente. Santa Inés de Montepulciano, es la santa del día de hoy según la Iglesia Católica. No, perdón, Franz, San Francisco Solano. Mire... El jueves, hoy miércoles, San Francisco Solano. Y hoy es el Día Nacional del Locutor. ¿Pero por qué? Esto fue instituido mediante el decreto 4476, publicado el 12 de abril de 1974, que de ahí en adelante entonces se celebrase el día 18 de cada mes de abril pero a partir del año 1938 se celebrase este día por ser el primer día de realizarse el primer examen del locutor. Fue la primera fecha en que se celebró, en que se, eh, se hizo el primer examen al locutor. Entonces a partir de ahí estamos celebrando y en República Dominicana se estima que hay alrededor de 30.000 locutores y locutoras eh, que están registrados en la Comisión Nacional de Espectáculo Público y Radiofonía. Así es que honor, felicidades a estos locutores que hacen de, instar, de la palabra y del micrófono, por supuesto, su herramienta más valiosa para comunicar la verdad. Esa debe ser la meta, comunicar siempre la A que lo hagan entonces apegado al buen hablar, uh -huh. al respeto, a la dignidad humana, a la intimidad, a la, a la verdad. Claro. Apegado a la verdad con con verdadera fortaleza e informar, respetando, vuelvo y repito, esos valores morales que nos atan, que nos limitan, porque muchos han utilizado los medios y la verdad es que me da deseo de apagar el radio, porque son tan estridentes y han creado una especie de fórmula de comunicación totalmente fuera de lo que es correcto. Yo quisiera pensar que desconocen la responsabilidad sí, que Sí, muchos tienen. lo hacen por eso, otros porque le gusta que le digan, bueno, yo te escuché, simplemente porque creen que hablando duro en los medios de comunicación y diciendo en algunas palabras oeses, eh, entonces creen que tienen la verdad y una, la razón, mientras más duro hablen, y no debe ser así. Una sociedad se construye entre todos, y yo una puedo sociedad mencionar. de valores se construye entre todos, y la parte de los comunicadores es muy vital en estos sí. tiempos. Es fundamental para Entonces, el ejercicio mucho, de una democracia. Muchos de ellos desconocen la Miren, responsabilidad que tienen. En definitiva, el locutor tiene una responsabilidad de informar y de llevar el mensaje, puesto que no tiene, no se visualiza es su voz. Es su tono de voz el que se identifica sin pro, sin sin otros matices, más que lo que dice. Uh -huh. Hay un árbol lo que ha dañado el sistema de, de <risa> sus malas palabras y su, y su falta de respeto a la dignidad humana. En todos los sentidos, dejé de escuchar ese, esos, esos programas hace mucho. Sí, pero hay otros muy dignos de, no, de seguir, valor. de imitar, sobre todo porque pronuncia muy bien, correcta edición... Y comunican perfectamente sin, sin alzar, sin vocear el micrófono, sin gritarle a la gente. Comunican la verdad con ética, con mucha responsabilidad. Bueno, felicidades a los colegas locutores. Re, recordarle hoy, bueno, y agradecer a nuestros patrocinadores, Así por es. supuesto, Centro de Medicina Estética y Nutrición para el cuidado de tu piel. Visítalo acá en la calle San Francisco entre José Reyes e Inver. Somos distribuidores exclusivos de los productos BioNature Skincare, acá, San Francisco de Macorís. Ahí está, NutriBeauty, Centro de Medicina Estética y Nutrición, 809-244-0028 para mayor información. Ya llegaron, Raquel, desde Japón los microorganismos eficaces. Aquellas granjas avícolas con malos olores, granjas porcinas, granjas ganaderas, los microorganismos eficaces le garantizan cero malos olores, cero moscas, cero gusanos y de una manera natural, porque es un producto orgánico, aprobado por la seguridad japonesa. Ya lo tenemos aquí. Llame a José Elias Varga al teléfono 829-275-1120 y sea responsable. Desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente. Como amigable con el medio ambiente y su salud es o son Nature, es la clínica que trata sus afecciones de salud de forma natural. Allí le encuentra el doctor José Tejada junto a un equipo de profesionales del área de la salud. Aplicación de la terapia del dolor, ozonoterapia y quisionología aplicada. Estamos ubicados en la Avenida Antonio Guzmán Fernández, Plaza Caribbean, segundo nivel, módulo 29, con su teléfono 809-294-6426, o son Nature, una forma natural de solucionar sus afecciones de salud. Yo le recuerdo a las chicas vestir de Siana. Siana, donde vestir a la moda cuesta menos. Ubicado en la calle El Carmen, esquina Papi Olivier. Ahí estamos, todos los outfits para cada ocasión. Es por casual, formal, súper formal. Todos los atuendos están ahí para que usted ande bien puesta en cada momento. Siana, 809-588-2395. Óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Si usted quiere verse bien, pero sobre todo cuidar sus ojos de una manera con calidad, profesional, los mejores expertos, óptica, máxima visión, solo marcas, solo prestigio, verse bien y cuidar sus ojos, en la calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675, óptica, máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Y recordarle que en Las Guaranas, Supermercado Almanzar, ya no tiene que salir de Las Guaranas porque todo lo encuentra en un mismo lugar, Supermercado Almanzar, un supermercado por departamentos, productos producto frescos, allí encuentra todo, por eso sabemos que usted como guaranense no sale de allí. Estamos en la calle principal 34A, la Guaraná aceptamos tarjeta Solidaridad, supermercado Almanzar. Bueno, llegó el tiempo, el momento del tema central, vamos, vamos. a recibirlo sí, le en esta Francis, ocasión, le toca frase, Entonces, ¿sí? <risa> adelante. Gracias, Fulvio, Raquel y amables televidentes porque están siempre con nosotros en De Mañana. Yo tengo, voy a utilizar mi, mi tiempo en tres temas. Voy a iniciar local y voy a terminar local. Voy a iniciar local con la información que en el día de ayer tuvimos todos a bien de de ver en este su espacio de mañana, que la Gobernación Provincial de Duarte llama a los organismos y departamentos de la provincia por la preocupación de la inseguridad ciudadana, la cual nosotros creemos que comentarlo y favorecer y darle un voto de confianza y de esperar una planificación que devuelva un poquito de fe y de esperanza a este pueblo que la ha perdido hasta el punto que ya ha tenido que cambiar su, su tren de vida, su forma de vida. Si salía un día a la semana, dos veces a la semana a divertirse o a reunirse con amigos, ya no lo hace. Ha optado por tener... El regocijo de estar en su casa, en la cárcel que se ha planificado para, lo, en vez de ser el lugar de esparcimiento y de descanso, es también como una especie de cárcel. Mucha gente ya no sale por el lugar que viven para evitar una forma de prevención. Pero el general de la defensa dominicana dijo que solamente el 13% hay delincuencia en el país, que ha disminuido muchísimo eso. Precisamente... Eh, hemos dicho, yo he puesto siempre mi atención en esa estrategia de comunicación, de, de, de, de también agredir la conciencia ciudadana de esa forma, porque es una agresión cuando uno puede, está viviendo una realidad y un Estado que uno espera que cumpla con su rol y garantía que desde que se instala el 26. Eh, el 16 de agosto de cada cuatro años, jura el presidente hacer cumplir la constitución y las leyes y el mandato que a él se le otorga, y es hacer funcionar y tener inteligencia para poder afrontar los retos que son perentorios, obviamente, pero se han incrementado. Y se ha visto una ausencia y una baja de acción en pos pues, de solucionar o por lo menos de frenar el flagelo nos han arropado. Y yo veo con buen ojo que el gobernador, y que coincide con unos comentarios que hiciéramos en la mañana, a raíz de enterarnos que murió un joven que iba conduciendo un motor y a la fecha no sabemos cuál fue el móvil, si fue que lo hicieron intencional o fue un atraco, no sabemos. Pero esperamos que sí se pueda inteligir un plan que se aprecie una verdadera y voluntad de acción en contra y freno de esa ola de delincuentes y que Dios nos ampare y que nos protege y que nos libre del mal que a otros les sucede. Y, que abrir, y abrir los ojos, pueblo, porque nos tienen encantado con una serie y bombardeo de publicidad y de comentarios que siempre minimizan las cosas. Tratan de minimizar y tapar el sol con un dedo, es lo más terrible que puede tener un Estado que debe de informar y reconocer las debilidades. Quizá el pueblo junto al Estado le pudiéramos ayudar, pero estamos deslumbrado con el panorama que nos presentan, con una publicidad pagada, donde solamente educación, más de un, mil, un millón trescientos mil o quinientos mil pesos diarios se invierten para hablar de revolución y aquí estamos todos atrasados. Y cuando nos evalúan, atrasados. Queríamos 4%, ahí está, despalotado, como dicen algunos popularmente. Entonces, este pueblo tiene que estar vigilante y no dejarse atrapar por esa campaña de publicidad, de un encantamiento de un país que no tenemos, en cambio nos lo hacen creer que vivimos. Asimismo, para pasar al otro tema, si se ha generado una preocupación ahora, porque vemos hab personas que somos... Eh, Hemos sido personas de constante llamado de atención al problema migratorio y predominantemente de nacionales haitianos. Porque aquí tenemos de toda la sec, no podemos criticar a los haitianos solamente. Y para evitar que nos estigmaticen y nos coloquen de xenofóbicos y racistas, le estamos reconociendo que hay muchas etnias en República Dominicana que por H por R ha encontrado aquí un pedacito de oportunidad. Pero el caso de Haití, donde no existe un Estado real, donde esa materia... Estratégica de, de, de Zoro, el millonario que planteó aquella vez la fusión Que cómo es posible que una isla tuviera dos países Y digo, bueno, igualito que están las granadinas Y todo eso, que uno es de, de Reino Unido de Gran Bretaña Y son menos territorio Pero allí no aceitan un haitiano ni de visita Y nosotros somos los xenofóbicos Pero eso se mantiene estable No hay más haitianos que los que habían... es Doso. que voy en el maquillaje de la información Y Dilma está fuera del gobierno... Eh, brasileño, porque supuestamente maquilló unas informaciones que en nada podía calificarse, porque no existe ley que pudiera calificar de. Pero hay una, de suma, pena. hay una suma que hizo un economista, director de Hacienda. ¿Tú me lo puedes dar? Sí. Dos más dos son siete. Siete más cinco son <risa> seis. Solamente hay 500 mil haitianos en el país. Dios mío. Me dijo alguien que me vio ayer en la calle porque sabe que abordo estos temas. Eso. Francis, pero solamente ahí en el que si os queda placer hay esa cantidad. Señores, ¿y es verdad que nos tratan como tontos? ¿El gobierno cree que es verdad que puede seguir arrasando con la conciencia social y con lo que estamos viviendo? Eso es abusivo para mí. Intentar minimizar un problema que ya tuvimos y reconocimos que el pueblo hizo, que el gobierno lo tuviera en su rendición de cuenta el pasado 27, porque de eso nunca había hablado el presidente Medina en sus seis rendiciones. Que no fue rendición, porque rendición es evaluar e informar lo que ha sido su inversión, los gastos, cómo ha manejado el gobierno. Bla, bla, bla. No, lo que hizo fue promoverse para lo que se pretende, que ya está en el Congreso, las primarias abiertas, y que se pueda imponer un sistema que es totalmente inconstitucional, y sobre todo fuera de sí, solamente para un grupo. Siempre he dicho que los legisladores dominicanos tienen que hacer una, detenerse, que sabemos que son postulados por partido, y que los partidos tienen intereses, pero recuérdense que más para adelante hay gente, porque el PLD no es el país, ni su responsabilidad es legislar para un partido, ni para un grupo, es legislar para el país. Yo una ley que se imponga para un grupo a mí nadie me la hace cumplir porque no me atañe. Ah, para un grupo. Yo quiero hacer esa reflexión en razón de que ese maquillaje con el tema migratorio haitiano. Sabemos que el gobierno ha implementado todo este sistema de regularización que es un fracaso. Más bien es una inversión fracasada. Y allí se está interponiendo lo que son los índices de desempleo de la República Dominicana. Los dominicanos hemos perdido la nacionalidad del trabajo. Se ha reducido en muchos casos, casi a, 100%, a cero y teniendo un 100% mano de obra extranjera, las parturientas hoy, veo aquí, que han, que han tenido una efectividad y han copado las, las maternidades y dicen, por lo menos esto están haciendo, aunque la doctora la, querían, la quieren votar porque hizo un, un paneo con un celular sin identificar a nadie, sin verle rostro, pero la querían votar para que no dijera lo que ellos están haciendo, porque hay una combinación de compromiso hecho por el Estado en momentos que tenían que transformar la constitución, y el embajador norteamericano que, que estuvo aquí, que vino con una agenda malsana y irresponsable de establecer un paraíso gay en, el, en Punta Cana, la del aborto. Todo eso estaba englobado en un plan de un millón de haitianos como dominicanos, que quisieron detronar la decisión del Tribunal Constitucional y lo siguen... Eh, asediando que lejos de dañar o de desnacionalizar como se ha querido decir, fue reconocer que el Estado Dominicano desde el año 1929 estuvo incumpliendo su mandato de ley y permitió que familias se generaran en esos sectores de haitianas y le dieron nacionalidad directa a sus hijos cuando va a los registros de los hijos, no existía registro del padre de origen. Y el Estado lo que hizo con esa ley 168 fue reconocer y como indemnización a ese daño que le habían hecho a esos hijos, lo reconoció a todos como dominicanos. Nadie ha visto aquí una, una querella ni un, una familia de esa que estuvo en esas condiciones quejarse, porque todos son dominicanos. Y yo me pregunto, ¿a usted le molesta eso? Pues a mí no me molesta, el Estado hizo lo correcto, asumió el error que había cometido desde el año 29 hasta la fecha y nacionalizó a toda esa gente. Ahora, que nos hablen de un plan de, de regularización abriendo la frontera y parecía que venían como a un paraíso entrando. Y aquí hicieron toda la fila que hicieron, miles. ¿Y usted sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Que estos mismos invasores y e abusadores, después aparecen en los periódicos que ellos estaban retirándose de forma voluntaria. Claro, se registraron, se fueron para su casa y volvieron a renovar. ¿Para qué? Para tener vías de poder acceder a la nacionalidad por naturalización y por, y por ley no lo están imponiendo y allí es que nosotros lo que pensamos así nos oponemos lo mucho hasta Dios lo ve dice entonces para finalizar señores la municipalidad no ha salido de un asombro ni un escándalo yo lamento que esta gestión haya tenido la oportunidad de hacer todo lo que dijo que iba a hacer en campaña. Pero al parecer está rodeado de una serie de personas que más que consejo lo están llevando por mal camino. Ya hemos sabido claramente y se vio que trataron de desestabilizar el sistema de recogida de basura y ya sabemos que fue con la intención de desacreditar a la compañía que finalmente nos hicieron, nos, nos, nos hicieron aceptar para que unos cuantos cercanos proponga una nueva compañía creando falsamente una especie de desalentamiento, de de, de desalenta, es decir, de persona desalentada por el mal manejo del, de la recogida. Cuidadito con eso con hacer negocio en base al ayuntamiento. No se deje involucrar al alcalde, que eso quedaría muy mal. Y ya luego, en el próximo tema mío, será el ayuntamiento y los cementerios. Aquí hay una situación grave que viene arrastrada desde la pasada gestión. Siendo yo regidor, fui de quien sometió la paralización de ningún trámite en base a ese chanchullo que siempre ha habido entre los dos cementerios. Un negocio rentista de unos cuantos y donde el ayuntamiento no participaba porque nunca ha ido a una tesorería a pagar nada. Gracias. gracias a ti Francis, gracias por tu tema como siempre interesantísimo Bueno tras la pausa conversamos con una comisión de docentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto San Francisco de Macorís Los movimientos Diversidad Académica y Compromiso Institucional Ellos llevan a la cabeza al maestro Roberto Marte, a Judith Martínez y a Candelario Peña a la dirección para las elecciones ahora para el 20 de junio Conversamos con ellos tras la pausa Va corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK150, un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo. Con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Y cuando te vayas a comprar un motor de respeto, compre un Kiwi RK150, no compre burro vaco. Representa y distribuía por Moparinsa. Si compra un Kiwi, te lo garantizo yo que dique un palo.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 Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Extra, extra, Mega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno. Pero este es un palo? Noticia de vuelta.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Llegamos al momento de la entrevista central. Nos place recibir a esta comisión de docentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís. Los movimientos diversidad académica y compromiso institucional que llevan sus candidatos a la cabeza de la dirección de la universidad por el periodo 2018 22 el maestro Roberto Marte que está aquí con nosotros, la maestra Judy Martínez, ella aspira a la subdirección académica y el maestro Candelario Peña a la subdirección administrativa, en esta propuesta que llevan estos movimientos y están acompañados de otros docentes de, de la universidad que les apoyan. Buenos días, bienvenidos a De Mañana. ¿Cómo sí, están? Buenos días a usted y al pueblo de San Francisco de a nuestra querida región del Nordeste. Como no, Mire, maestra. Roberto, buenos días. Buen día, Franci. Mi primera pregunta versa ¿Por qué aspirar ¿Y qué busca diversidad académica, compromiso institucional en la universidad? ¿Qué pretenden hacer pues, si llegan a dirigirla? Sí, mira, lo fundamental es que nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo nació para formar los seres humanos. Nuestra universidad es eminentemente académica, docentista y nosotros queremos re, eh, relanzar esta parte eh, en la sociedad, en la región que nos toca y que vivimos. De ahí que vamos a fomentar y a fortalecer el conocimiento, no solamente de los estudiantes de grado para dotarlo de una carrera universitaria, abriendo la currícula para que puedan eh, traer nosotros nuevas carreras, carreras que estén pertinentes con la región. Por ejemplo, nosotros hemos dicho que aquí en, en la mayor parte de los hogares hay, hay un animal. ¿Por qué no tenemos veterinaria en la universidad? Esta es una región eh, agrícola. ¿Por qué no tenemos carrera fortalecida en el orden agropecuario? Hemos dicho que el ser humano... ...que no tiene la boca dañada, se la limpia. ¿Por qué no tenemos odontología? Entonces, vamos a darle a esta región... ...vamos a darle la facilidad... ...a la sociedad franco-macorizana y de la región... De, ...de prepararse con carreras que estén a tono con la realidad. Esta es la era del conocimiento... ...y además de eso, vamos a seguir fortaleciendo el cuarto nivel... ...donde las personas van a seguir eh, eh, perfeccionando el conocimiento que tienen... ...para seguir, valga la redundancia... Eh, contribuyendo con el desarrollo intelectual de aquellos profesionales que obtienen una, una carrera de grado. Eh, nosotros tenemos más de 16 mil estudiantes, la terce, el tercer conglomerado estudiantil de educación superior del país. Entonces, vamos a prepararnos para convertir esas aulas del grado, que leemos, la, la encontramos dando clase el maestro con abanico y con las manos, abanico de manos, y hoy tienen muchos abanicos, todas tienen abanico de techo, tienen pizarra nueva, tienen asientos suficientes, escritorio nuevo, tienen data show la mayoría. Entonces nosotros hemos dicho que vamos a iniciar un proceso de convertir esas aulas de grado igual a la del posgrado, que son aulas especializadas con toda la tecnología de punta con todos los requisitos que amerita eh, la, la, los estándares mundiales para uno fomentar una, una docencia, un, un conocimiento pertinente a la realidad que vivimos. Dotar a recinto de espacios tecnológicos que sirvan de herramienta para la docencia. Tantos recursos tecnológicos como didácticos, recursos pedagógicos, para que cada una de las áreas del conocimiento tenga las herramientas necesarias para que el recurso humano que fomenta y que va a salir de su universidad, esté a tono con lo que la sociedad necesita. Por Puerto. eso, extensión será fundamental para vincular a la sociedad con la universidad. Y a la vez que trabajamos para desarrollar la sociedad, estamos limpiando la imagen que muchos sectores quieren darle de negativa a la universidad del pueblo a la universidad que le abre la puerta a los pobres, la única universidad donde el pobre puede estudiar sin ningún costo es la UAS. Sí. Entonces eh, no vamos a, a desprestigiarla, vamos a fortalecerla. Eh, Roberto, y Judith y Candelario, mi hermano, a, a todos los maestros, la verdad que el desafío de ustedes es grande. ¿Estará la universidad en condiciones de ser la estandarte aquí en San Francisco de Macorís y toda la región? en el plano de la investigación, para brindarle a toda esta región el desarrollo que necesita. Sí, buenos días. Uno de los pilares de nuestra universidad es la investigación. Cuando yo le escuchaba a usted hacer la denuncia sobre la inseguridad ciudadana, me pregunto, ¿y dónde está la academia en este momento? Porque no hemos focalizado las causas de, de esta violencia, no hemos presentado un plan para mitigar o evitar esa violencia. Nosotros tenemos como plan fomentar la investigación, no solo como una herramienta para dar necesidades, sino crear una cultura investigativa en nuestros estudiantes para que nuestro aprendizaje sea crítico y analítico. O sea, vamos a crear una nueva cultura de enseñanza y aprendizaje, porque para que la, la sociedad franco-macorizana pase de una sociedad productiva a una sociedad industrial, nosotros tenemos que propiciar la investigación y está de nuestro dentro de nuestro plan estratégico que ustedes tienen en las manos, como un eje fundamental. Bueno, Maestro Candelario, ¿por qué los docentes deben votar por esta opción? ¿Cuáles son esos ejes fundamentales? ¿En qué se van a basar? Cuéntenos es un poco. Es que, por cierto, hay más de 60 <risas> ejes fundamentales aquí. Así es. Eh, los maestros de nuestra academia, hace cuatro años que decidieron elegir un equipo. Y ese equipo que eligió, encabezado por la Maestra Carmen Santiago, por el Maestro Juan Taveras, y por el maestro Alvin Castillo y Alvin Toribio, eh, ha hecho un trabajo y está dejando un legado. Nosotros obviamente eh, hemos sido responsables de esa elección cuando apoyamos con todas nuestras energías, con toda la fibra y con todo nuestro, nuestro corazón ese proyecto. Y lo hicimos porque estábamos seguros de que detrás de esas tres figuras había toda una gran capacidad de trabajo y las pruebas están ahí. Hoy la universidad está completamente diferente hoy usted ve a un equipo de directora su director administrativo su director docente que están trabajando hoy como si estuvieran llegando a la universidad y lo que le quedan es días ya ya se van por eso quiere decir que tenemos el compromiso tenemos la necesidad de honrar ese compromiso de trabajo de darle continuidad a ese trabajo que estas tres figuras obviamente todos los que estamos aquí de alguna manera, hemos sido responsables del trabajo que se ha hecho. Nuestro legado está cuando fuimos encargados de las aulas de Cotuí. Elaboramos un informe que le llamamos El Libro Amarillo. Eh, nuestro legado está cuando actualmente siendo encargado de Bienestar Estudiantil. Ahí están los trabajos y los informaremos en su momento. Y el trabajo de todo este equipo que nos ha acompañado a lo largo de esos cuatro años. En ese sentido, este proyecto tiene la responsabilidad de, solemne, compromiso solemne, de darle continuidad a ese extraordinario trabajo que han hecho la maestra Carmen Santiago, y el, el maestro Juan Tavera y el maestro Alberto Torillo. En otro orden, en cuanto a respecto a nuestra responsabilidad de la subdirección administrativa, tenemos un gran compromiso. Y ese gran compromiso, primero está la descentralización administrativa, ¿En qué consiste? Bueno, muy sencillo. Nosotros pasamos de ser, de ser centro a ser recinto. Eso implica una categoría más alta. Eso implica unos niveles de responsabilidad más altos y nive unos niveles administrativos más descentralizados. En la actualidad, porque todavía no, se han, eh, no hemos tenido unos reglamentos que impulsen esa descentralización, estamos realizando muchos procesos siendo recinto a la altura de ser centro. Sin embargo, tenemos aquí en el, en el recinto toda una estructura administrativa que va desde, desde un mensajero, cotizador, encargado de compra, hasta un financiero, contadores, auditores. Entonces, ya la universidad, con unos 48 años, casi medio siglo, tiene la suficiente madurez para mayor descentralización. Pero además de eso, nuestro proyecto a la subdirección administrativa contempla eh, impulsar esos, esas unidades productivas. Nosotros tenemos eh, una cafetería que tenemos que, que ponerla a producir más, estableciendo mayores servicios. Tenemos un comedor que la actual administración hasta el momento lo que ha podido hacer es gestionar una comida que se cocina en el comedor económico y se dispensa a los, a los estudiantes. Nosotros necesitamos que, ya entendemos que ya es tiempo de que la universidad prepare sus propios alimentos con unos estándares de calidad, los del comedor económico están siendo muy buenos, muy aceptados, los estudiantes los consumen, no hay ningún problema, pero hay que dar otro paso. Entendemos que ciertamente la universidad no tiene esos recursos, ¿verdad?, para esa entonces, responsabilidad nuestra, eh, hacer un plan para buscar recursos externos en diferentes instancias, inclusive el propio Estado Dominicano, ¿verdad?, en los programas de, de, que, que ha desarrollado, que están ahí, y entonces proveer no solamente a los estudiantes sino que tenemos una cocina formidable para convertirlo en un proyecto productivo y vender comida a las diferentes instituciones. ¿Y cómo anda la correlación de fuerza? ¿Cuántas contra quiénes o cuántas planchas se están compitiendo? Sí, bueno, allá hay varios aspirantes, verdad, Posibilidad sí, bueno, Al profesor eh, hemos visto varios, eh, está Medina, tengo entendido y, y otros, pero Ustedes veo que van muy bien y están muy bien acoplados y me gustó mucho la parte de continuidad de la gestión. Parece sí. que hay una buena... Oye, Fra mira Francis, eh, el que hace tres años va al recinto y va ahora, dice, pero esto sí ha cambiado. Eso es fruto del trabajo y nosotros aseguramos continuar este trabajo para seguir cambiando. El cambio es permanente, hay que seguir fomentándolo y cambiando con él. Porque si tú no cambias con el cambio, te queda atrás. Entonces, ah, por eso nosotros decimos, Fulvio, eh, que si tú vas a poner un equipo de béisbol, busca un deportista que lo dirija. Claro. Y si es un sindicato, un sindicalista especial. Y si es un partido, un político. Entonces, si es una academia, debemos dirigirla a los académicos. Claro. Lo que nos hemos formado para la academia. No estoy denigrando a ningún contrincante, pero estamos fomentando nuestros valores. 37 años dedicado a la educación. Si tú hablas de Roberto aquí, no te, no te piensan que soy abogado, planificador, esto no, el profesor, maestro, porque he conectado mi figura, mi acción cotidiana, mi vida cotidiana con la educación. Y entiende que siendo maestro nadie se hace rico. Francis es abogado y sabe sí. que aunque la cosa esté mala, uno puede dar un palo un día, pero el que se dedicó a la educación es a servir. Entonces nosotros hemos dicho que la, las instancias educativas deben dirigir a los educadores, sí, a, a raíz pero de, a tiempo completo, Fulvio. Sí. A raíz de los problemas medioambientales del mundo, el calentamiento global, tanta irresponsabilidad de las generaciones pasadas y presentes ante el planeta, ¿qué programas tienen ustedes con relación a la formación de personal para que se oriente hacia, hacia esa dirección de cuidar el el sí. planeta, el medio ambiente. Sí, mira, ¿Van antes, ustedes a dar eh, maestría? ¿Van a, a fomentar eso? Mira, antes de dar la respuesta a eso, déjame concluir la, que, la pregunta ¿Cómo? que me hizo Francia. Si las elecciones fueran hoy, sí. este equipo gana con más del 53% del electorado. Qué bien. Pero no son hoy, son el 20 de junio. Y en procesos electorales un voto cuenta. ¿No? Nosotros trabajando. seguimos humildes, trabajando el día entero, conversando con los maestros, explicándole la situación de la academia, la necesidad de cambiarle la imagen a la UAS, a la universidad de los pobres, del pueblo, el compromiso con la sociedad de seguir adecuando la universidad a las necesidades que la, que la sociedad tiene, no a lo que quiere, porque a veces uno quiere una cosa y lo que necesite otra. Entonces, sí, sí, sí. la universidad, por ejemplo, ahora eh, están los hombres matando mujeres como si fuera en una carnicería Ay, un cerdo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el aporte de la universidad a esa realidad? La mayor parte de las de la niñas, tenemos más de un 20% de niñas eh, eh, vale. pariendo, como dice uno, antes vale. de, los, 20, eh, de los 13 años. Así es. Oye, ¿qué está haciendo la academia para eso? ¿Qué está haciendo la educación? Cuando Francia hablaba de 4%, eso nosotros nos ha costado luchas y sacrificios. Tenemos el 4%, ¿qué vamos a hacer con el 4? Ahí es que la universidad tiene que entrar. Y para la, lo que tú me, me preguntas, tú sabes que la UAS tiene un cuarto nivel, el posgrado. Que me toca a mí de manera directa dirigir. Cuando yo llegué ahí encontré cuatro programas de maestría abiertos. Nosotros hemos abierto 26 programas. Le hemos preparado 11 programas de especialidades al, mini, al MINER, al Ministerio de Educación. Pero las maestrías que estamos dando ahora son puntuales. La maestra es química y coordina una maestría de química. Margarita es psicólogo, eh, eh, orientadora, y coordina una maestría de psicopedagogía. Si Omar es lingüista y coordina una maestría de, de lingüística aplicada a la enseñanza de... Del español. Y así todas son puntuales en el área del conocimiento. Entonces nosotros no podemos vivir a espaldas de esa realidad que tú planteas. Ahora, la universidad tiene los expertos para eso. Vamos a trabajar en el posgrado, vamos a trabajar con diplomados, vamos a preparar especialistas, vamos a preparar magísteres en esa área. Por ejemplo, tú eres un especialista en esa área. ¿Por qué la universidad no ocupa a Fulvio en ese conocimiento? Para que a través de ella se aporte a la sociedad. Puede ser colaboración, sí. puede ser mediante acuerdos, puede ser pagándote tu conocimiento, porque la universidad tiene y el posgrado genera los recursos para eso. Puede ser a través de, de diferentes formas. Ahora, el especialista eres tú. Nosotros tenemos las instancias, tenemos los espacios, tenemos la tecnología. Por eso hemos dicho que nosotros vamos ahora de cara hacia los docentes. Fortalecer la gestión administrativa de transformaciones que ha hecho la maestra Carmen Santiago y nosotros seguir en las partes académicas. Un gran reto que tenemos ustedes En esa dirección, en esa dirección voy, nosotros adelante. tenemos la propuesta de crear un liceo experimental de ciencias ambientales. Qué bien. Hace unos días esta eh, provincia fue declarada como ecoturística y la universidad no puede estar a espalda. Debemos preparar el personal. ...para mantener uno de los pulmones del país, el pulmón más importante, el centro del país... ...estamos en crítica con la, el agua, con el aire, con la calidad del aire... ...entonces nosotros tenemos una propuesta de un liceo experimental en ciencias ambientales... Qué bien. ...excelente, bueno. pues el reto está ahí, está tirado, ustedes están confiados con el apoyo del profesorado... ...la mayoría de ellos se le han dado... Sí, ...hay muchos movimientos que le están respaldando y Así serán anunciados otros... Así será, esta wow. tarde te esperamos por la rueda de esperamos. prensa. ¿Cómo? estamos en expectativa Está de en eso. <risa> bueno, la correlación de fuerzas por eso fui, quise buscar esa así vía. Es, así es, así es. Aunque se parezca un poquito a la correlación de fuerza que uno habla en la política, pero sí. un, son contiendas. Correcto, sí, así será. es. El próximo 20 de julio será entonces el escenario ideal para que los docentes, bueno, eh, ejerzan su voto y decidan ¿Qué, di qué dirección quiere que continúe, sí, el avance, el progreso que ha manifestado y ha hecho realidad la maestra Carmen Santiago Páez en la actualidad, a raíz en, en, encabezando por supuesto este equipo grande de hombres y mujeres que ha querido y que quiere mucho la universidad, que sea la, siga siendo la Primada de América. Muchísimas gracias Roberto, Judy, Cantelario, a todo el equipo que ha estado aquí con nosotros. Una, una breve pausa nos toca, retornamos de una vez con más.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 Una postal, feliz día del locutor. Muchísimas gracias por tus consideraciones, Ter. Gracias por esas palabras tan hermosas a mí. Eh, Dios te bendice también. Muchas gracias. El número que termina en 0020, mándenlo. Dice que la entrevista al regidor de Luis Rosario. A ver si estará debe, colgada en la sí, página debe de YouTube. estará colgada en, en la página mayor brevedad. Eh, Telenor. .com.deo, todos juntos o, de o. Todo junto, o, sin. o entras a Youtube entra y a YouTube. pones Telenor y luego va a la lista de mañana así es de Nal Nalberto del Orbe de Arenoso de manda un video, muchas gracias de oración nos escribe el número que termina en 8744, nos manda una postal y dice es que de la Junta de Vecinos de la Toribio Camilo que se solidariza con la jornada de lucha del colectivo, para entender que las autoridades están sordas, ciegas antes eh, las justas demandas de las organizaciones populares. Ahí están se están sumando ellos. <coughs> y mi profesor Jean Paredes <coughs> manda una, otra propuesta electoral para el recinto San Francisco de Macorís. Ahí está. Muchas gracias a todos por escribirnos. Ahora tenemos unas imágenes que nos apunta a producción. La noche de ayer hubo una protesta estilo vigilia con luces encendidas unas velas encendidas frente al Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento acá en San Francisco, de Macorís. Ahí estuvieron estudiantes vestidos y uniformados, la mayoría, su camisa azul, pantalón khaki, estaban exigiendo justicia. Vamos a escuchar alguna declaración en torno al jovencito de 20 años que fue asesinado en un atraco. Vamos a escucharlos. va a pasar a, a la etapa adulta, le pase este, este tipo de sistemas y esperamos. Una vez más, como pueblo, nos hemos tirado a la calle. Una vez más, nos matan un joven estudioso, trabajador, un excelente estudiante de nuestro centro educativo, Nocturno Padre Brea. Hoy estamos aquí como estudiantes, como compañeros, como familia, como grupos estudiantiles, como FJD, FJ14, el FELABEL. Nos tiramos a la calle. Por primera vez y vamos a seguir tirándonos aunque el pueblo se nos vaya encima. Porque es una muerte que no puede quedar impune. Es un joven que le quitaron la vida que los delincuentes están acabando con nuestra juventud. Nos están matando por nada y los delincuentes andan sueltos como nada. Es una muerte que no se puede quedar así. Eh, esperamos que la justicia, los fiscales, eh, las autoridades, el presidente de la república, la, eh, los senadores y todas aquellas personas que están allá arriba, como digamos, ...que traten de cambiar esos benditos códigos... ...esos códigos que están matando a la juventud... ...acabando con nuestro país... ...llevándose la, la, los hombres buenos, la, los, los jóvenes buenos... ...mira, ese, tú sabes los sacrificios que da... ...uno tener un niño llevarlo hasta los 20 años... ...educarlo en la escuela, el, el colegio... Eh, da, ...enseñarle la, los principios bíblicos... ...enseñarle los valores... ...y que en este momento... ...ya que comienza a hacer una vida en la segunda etapa ya que va a pasar a, a la etapa adulta, le pase este, este tipo de sistemas y esperamos que esto, estos funcionarios, estos, este gobierno, principalmente Danilo Medina, que es el cabecilla, el presidente de la república, nuestro presidente por ahora, que tome carta en el asunto, porque ellos lo ven a diario este sistema. El último que estaba expresándose era el padre del niño, del sí, jovencito no. asesinado. Eh, manifestando su dolor y su esperanza sobre todo en el sistema y en el presidente de Medina para que se haga justicia y que no sigan eh, muriendo más niños, más adolescentes en esta causa. Por quitarle un motor, por quitarle un celular, por cualquier cosa, le arranca eh, eh, eso, la vida. Eso es lo penoso. Y fíjate que... Jóvenes útiles. Vi claro. con asombro que la policía eh, receptiva... Sí, yo pasé por ahí, me quedé y estaba mirando un rato. muy bien organizado y yo, Pero mira qué bien la policía Y, la, y lo al permitió. parecer me está mandando un mensaje el nuevo incumbente de la Dirección Regional Noreste. Sualdí. de ser sualdí, sualdí de ser una persona que que verdaderamente se relaciona y diferente a otros tiempos. Democrático, lo mantenía, asequible, tolerante. Sí, quizás no hubiesen permitido que en la propia puerta de entrada del, del cuartel sí, sí, del sí, comando sí. noreste permitiera esa esa vigilia. Pues sí lo hicieron. Y ellos estaban muy tranquilos la policía, los vi, eh, estaban muy tranquilos, con y hablando con los muchachos por celular, y hablando con los celular, sonrientes muchachos. y todo. Así es sí. que debe ser. Eso es una protesta pacífica, inteligente. Y ellos han dicho los estudiantes, ustedes la escucharon, la seguiremos haciendo. Y qué bueno que reclamen a viva voz con métodos sobre todo pacífico, porque no podemos exigir cese a violencia entonces siendo violentos. No, tiene que ser con la pasividad. Entonces ellos le están demostrando inteligentemente, con esa es. vigilia, frente a la policía que sirve de auxiliar al Ministerio Público para la investigación. Entonces queremos que se haga justicia y que no más jovencitos sigan muriendo en manos de delincuentes por quitarle lo poco o lo mucho que tenga Que se haga justicia en este y en todos los casos. Enhorabuena a esta práctica, esta no dejar morir, esta lucha pacífica. Con esta información nos despedimos por hoy. Agradecemos a todos ustedes el favor de la sintonía como siempre. Gracias por su fidelidad. Nos encontramos mañana. Buenos días.